Bueno, virtualmente acompañada de Mar y Ruillet, que son dos de mis amigos del de, de ajedrez, del mundo del ajedrez, y que además he tenido el honor de formar parte de su proyecto de Cultura SCAT, que bueno, durante esta conversación explicaremos de, de qué trata este proyecto. Buenos días, Diana, gracias bueno. por invitarnos a participar en esto. Genial. Buenos días, Ruiz. Buenos días. Bueno, eh, hoy nuestra conversación estará dividida en dos partes. En la primera parte haremos una breve reflexión sobre la situación que estamos viviendo, esta situación eh, relacionada con esta emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Y en la segunda parte hablaremos, bueno, del tema que nos une a los tres, ¿no?, que es el ajedrez. Para empezar, eh, me gustaría que mis invitados de hoy hicieran una breve presentación personal, así que, bueno, Ruyete, ¿te gustaría empezar, por favor? Sí, claro. A ver, eh, bueno, básicamente eh, he estado haciendo el vago hasta que tenía 35 años hasta que en barco me llamó para proyecto de cultura ajedrez que cultura SCAD, en cultura fm donde hemos intentado difundir lo que es la cultura ajedrezística y creo que con éxito aparte de eso pues lo que todo lo que hace un vago, es decir soy músico poeta y ciudadano del mundo y un romántico un romántico de la vida eso también eso también gracias ruiz Ahora, Mar ¿podrías hacer una breve presentación, por favor? Sí, eh, bueno, so, pensando ¿no? en que nos conocemos a, tra a través del ajedrez, creo que quizá lo, lo bueno sería dejar de lado todo lo demás que no sea relacionado con el ajedrez y explicar quién soy dentro del mundo del ajedrez. ¿no? Soy socio del club de Scacs Peón y PO, que es un club de Barcelona, del, del Guinardó, y pongo énfasis en que soy de este club porque eh, y esta será una de las ideas que, que quiero defender hoy o, o exponer, que es que el, el ajedrez me ha servido para hacer grandes amistades. ¿no? Y en el club de y IPO he conocido gente estupenda con la que, eh, al, después de 10, 12, 13 años que estoy allí, pues seguimos manteniendo una buena amistad. Y esto es eh, para mí muy importante. Luego, pues eh, en las actividades normales del club he ayudado a organizar campeonatos internacionales, eh, dar clases, cosas así. Y también, eh, como ha comentado Roger, pues eh, hace cosa de un año y medio más o menos que nos embarcamos en este proyecto que es Cultura SCACS, que es eh, un programa de radio dedicado al ajedrez y la cuestión es que lo enfocamos de, de una manera distinta a, a lo que sería habitual, que sería hablar de competiciones o, o de grandes maestros, nosotros pues, lo hemos enfocado a, a ver estas conexiones del de ajedrez con otras disciplinas artísticas y culturales. Y digo otras porque, porque consideramos el ajedrez ¿no? como un arte y como parte de, de la cultura, porque con sus mil, más de 1.500 años de historia documentada, pues hay ahí para, para perderse por ahí entre historias, anécdotas, etcétera. Gracias, Marc. Eh, totalmente de acuerdo. El ajedrez, bueno, es ante todo un arte, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ahora, si os parece, empezamos a comentar eh, la, el primer bloque, ¿no?, que está relacionado con estas reflexiones sobre la situación actual. Y bueno, para ello me gustaría, Roger, que nos comentaras un poco esto que has titulado tú eh, Reformular el papel de nuestros mayores. Sí, eh, ¿cómo lo quiero enfocar? Al final, con esta pandemia, ¿no? eh, se, habla mucho de, se está hablando mucho de que afecta a los mayores. ¿no? Y ha, hemos entrado en un concepto de proteger al débil, que mucha gente nunca había pensado en eso. ¿no? Empezó la pandemia que todos decíamos, ah, bueno, afecta a los mayores, ah, como si no tuviera importancia, ¿no? como si no fueran parte de nuestra sociedad. Y eso me hizo pensar que, en realidad, lo seguimos expulsado totalmente. es decir. Los, la gente mayor está totalmente fuera de la toma de decisiones de nuestro país. Es una, es una cosa global. Entonces, quizás es, la manera, quizás es el momento para ver que estamos perdiendo generaciones de gente mayor que en el fondo es la sabiduría de, nuestro, de nuestra cultura. Y quizás es el momento de intentar que vuelvan a la toma de decisiones y que vuelvan a, a ser importantes para todos. Una vez hemos visto que los estamos perdiendo, pues mucha gente se ha dado cuenta de que es un valor que, que la sociedad no se puede permitir perder. ¿no? Y yo venía a reflexionar a eso. ¿no? No, solo, no solo la gente mayor, sino también el débil. ¿no? Eh, intentar volvernos a meter en, en nuestra sociedad, que parece que solo sea eh, una sociedad mandada por gente de entre 20 y 60 y blanca y heterosexual. ¿no? Pues intentar poco a poco hacer una sociedad diferente. Muy, muy importante bueno. esto que dice Roger porque es muy, muy duro. Eh... Algunas frases que escuchabas cuando empezó toda esta situación, ¿no? que decían, bueno, no, no pasa nada, porque solo ataca, lo, los más vulnerables son los mayores, o la gente enferma. A ver, ¿qué pasa? Que, que estas personas no son importantes en nuestra sociedad, ¿no? O sea, es muy duro este enfoque que se le ha dado en cierta manera, ¿no? O sea, que me gusta mucho que hayas compartido esta reflexión hoy. Y bueno, eh, ahora continuamos con Mar, que nos quería hablar un poco sobre este posible desajuste emocional que podemos vivir estos días, ¿no? Que coloquialmente conocemos más como Bajón, ¿no? Bueno, Mar, por favor, explícanos. Sí, a ver, eh, sin, sin tener estudios de psicología ni nada, ¿eh? Pero... Eh, me da la sensación, ¿no?, que se empezó la cuarentena eh, diciendo, bueno, tranquilos, eh, esto va a pasar, pasará enseguida, eh, dos semanas solo, y aprovecha el tiempo, pues, para hacer lo que no vas a hacer nunca en la vida, ni, ni cuando te jubiles, ¿no? Pero había un montón de mensajes de personas diciendo, aprovecha para escribir un libro, eh, Newton escribió el principio matemática en dos semanas, eh, planta un árbol, ten un hijo, ¿No? Los, los grandes proyectos vitales que esto eh, te hace pues tener una presión añadida que, que no creo que sea buena en estos momentos y, y quería pues eh, poner en valor el, el, el estar triste, el estar agotado, el estar nervioso y que esto que cuando te sientas así, pues que no pienses que no estás aprovechando bien el tiempo ni nada, simplemente es que estamos en una situación tan extrema, tan nueva, y, y, y que nadie sabe qué, qué hacer, ¿no? ni gobiernos, ni, ni nadie sabe cómo, cómo tratar esto, es a nivel mundial, una pandemia mundial, y, y está muriendo gente, y pues no pasa nada si, los, si luego los estudiantes, pues se pasan un mes o un mes y medio sin hacer clase, porque esta es otra, ¿no? Ves allá los, los, los foros de internet y todo el mundo diciendo que eh, no hay que perder clases, que hay que hacer las, las eh, aulas virtuales, pero ¿qué, ¿qué más dará? Eh, estamos eh, en una situación tan, tan bestia que... Y, y, ¿Y qué si al final no se hacen los exámenes de fin de curso? ¿O, o y qué que, que no teletrabajes las ocho horas? Es que esto no tendría que quedar igual ahora mismo. Entonces, eh, y esta es, eh, para, ya supongo, para introducir al siguiente tema, que haz, haz lo que quieras ¿no? en casa mientras lo, lo hagas eh, a gusto y nosotros, supongo, los tres hemos encontrado en el ajedrez eh, un, un, una afición que, que quita muchas horas ¿no? de, de confinamiento. Esto lo decía eh, Leoncho García en, en sus entrevistas de que... Un, un, bueno, en sus visitas a, la, a las cárteles eh, hizo varias amistades, ¿no? Y una de ellas, que ya un expresidiario que está afuera, decía, le comentaba que el ajedrez le había quitado muchas horas de cárcel no en el sentido de que le acortaron la condena, sino que todas esas horas que, que dedicaba a, a su afición y, y su pasión, pues eran horas que le pasaban volando. Y, y es eso, ¿no? Decidir... En una situación tan excepcional puedes estar de mal humor y puedes estar eh, de bajón encontrándote mal y tal, y no pasa nada. Y... pero bueno, hay una puerta abierta a que hagas lo que quieras, ¿no? Eh, si te gusta cocinar, cocines. Si te gusta leer, lee. Pero sin, sin más, ¿no? Sin presión añadida y, y a esperar cuándo pasará, porque esto tampoco... cuando saca... cuando no sé. Lees informes los es, y, y ves que esto puede ser muy largo, ¿no? Entonces, paciencia y, y prudencia. Gracias, Mar, Gracias por poner énfasis ¿no? en esta libertad de sentirnos como queramos sentirnos al final, ¿no? O sea, no sentirte culpable porque un día, bueno, si, te, o sea, si eres productivo, pero sea porque lo estás disfrutando, porque lo quieres hacer, no porque te sientes obligado a, a no tener esta sensación de perder el tiempo, ¿no? Bueno, pues eso que, claro que me gusta sí. Mar, <ríe> que tenemos derecho a ello, ¿no? Bueno, pues ahora eh, continuamos con Roger, que nos quiere hablar sobre una novela del escritor francés Albert Camus, que se llama La peste, ¿no? Bueno, cuéntanos, A ver, nosotros Nosotros, por suerte, no hemos vivido nunca una situación excepcional como esta, entonces yo me fui al último referente que tengo, que es La peste de Camus, que es una novela que ha dado un confinamiento en una ciudad por la peste, ¿no? Eh, y quería destacar un par de cosas de la novela que nos puede hacer reflexionar. Una es el un concepto que tiene de exiliado temporal. Camus habla de que somos exiliados temporales en el confinamiento. Es decir, nos han quitado un pasado que no volverá, porque obviamente yo creo que después de un desastre como este nunca se volverá aquello que estaba. Ojalá lo convirtamos en algo mejor y un futuro que tampoco tenemos porque no está claro y un presente totalmente acotado. ¿no? Entonces, él hablado de un concepto muy chulo que es exiliado temporal que es quizás lo que hay que aprender a vivir con ello en casa, ¿no? El hecho de que tu pasado nunca volverá, tu futuro es incierto, no puedes planear nada, y tu presente es una zona muy pequeña, ¿no? En la que puedes intentar hacer muchas cosas, pero en la que no puedes hacer todo aquello que tú querrías. Y, y, y además Camus, pero es un tío muy positivo, era un humanista muy positivo, y, y yo creo que, hay que quitar de esa novela, que recomiendo que la leáis ahora, es un buen momento para leerla, ahí estás confinado en casa, y la novela, y un concepto muy bonito que dice que es aquello de que eh, se puede convertir todo esto después del confinamiento en un mundo mucho más cooperativo, en un mundo mucho más humanista. ¿no? Eh, yo hice una reflexión otro día con Ana, que, que es, hay un balcón por el cual tú, tú sales, ¿no? el balcón de tu casa, tú puedes eh, señalar al que no cumple el confinamiento, puedes preguntar al vecino qué tal. O sea, hay una manera de, de, de enfrentarse cooperativa y otra mucho más individualista, ¿no? a ver cuál gana. Y, y la última es una frase que dice al final del libro y dice, hay que decir algo que se aprende en, en medio de las plagas, que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. ¿No? Al final de, la, de, la, de confinamiento él saca las conclusiones de que hemos conseguido que hay más cosas en nosotros que admirar que no que despreciar. Y es una cosa que estamos viendo ahora con todos esos momentos de solidaridad, con toda esta ayuda de la gente, con toda esta fabricación de mascarillas fabricación de de, de máquinas, ¿no? Y a mí me parece algo a destacar y algo optimista. A ver. Gracias, Ruyer. No sé, Mar, si quieres añadir algo a esto que ha comentado Roger. Eh, me, bueno, no. me gusta su optimismo y, y también eh, me gustaría pensar que al salir de esto va, algo va a cambiar y, y hacia bien, hacia una sociedad más inclusiva, bueno. más, más abierta, más tolerante, más... Eh, Cooperativa y, y bueno, pero bueno, luego vete tú a salir. Bueno, está, está en nuestras manos, está en nuestras manos. Gracias, sí. Ruye. Ruye, ¿puedes enseñarnos otra vez la portada del libro, por fa? Ah, no, la portada es unas ratas, porque todo. Así como, como el, el coronavirus viene del pangolino, la peste que Camus de camufla en las ratas. Que, que la, la otra reflexión es tanta lucha y tanta asamblea, y al final el pangolino acaba con el capitalismo, ¿no? Al final. Bueno, pero lo del pangolino creo que ya, ya no, ¿no? Se ha descartado, ¿no? Se ha descartado. Bueno, qué penda. Gracias, Rubén. Muchas gracias vale. por esta explicación. Y bueno, Aquí. ahora si sí, parece pasamos al tema que nos une a los tres, ¿no? El, el ajedrez. Bueno, Mar, ¿nos puedes contar un poco sobre el movimiento ajedrecístico estos días? Sí, eh, aquí en, en Cataluña se ha desatado una, una especie de locura con los campeonatos en línea. Eh, cada día se organizan diversos campeonatos. Hay, hay muchos clubes que mayormente a través de la plataforma Liches organizan pues, eh, sus torneos o, o bien diarios o bien semanales. Luego hay, ha habido la creación de, de una cuenta de, de Twitter, pero también creo que está en Facebook. Eh, que, que intenta eh, sintetizar toda esta información y, y darla estructurada, eh, que es SCACS Online. Y por nuestra parte, mmm, desde el programa de Radio Cultura SCACS, ayudamos a, a uno de nuestros colaboradores, Néstor, que es del Club de SCACS Montmaló, a organizar una, una especie de liga de confinamento ¿no? y, y empezó siendo pues un torneo de equipos, entre equipos amigos, dijésemos, ¿no? Eh, eh, la, la plataforma Lichess te permite crear un, un, un grupo, ¿no? De, de, de liga de 10 equipos, solo, ¿vale? Entonces, las, las dos primeras semanas éramos 10 equipos amigos, pero ya había gente que nos decía, oye, me gustaría participar, tal, ¿no? Entonces a, abrimos para, para la tercera semana, íbamos a abrir un segundo grupo, pues que fue tal la avalancha que abrimos eh, tres grupos más, ¿no? Y al final eran 40 equipos y, y unos 400 agresistas Ya para mañana, que domingo, se juega los domingos esto, para mañana tenemos un quinto grupo y preveemos que serán unos 500 agresistas pero es que ya hay, ya hay cola de espera, ¿no? Y ah. creo que para la semana que viene ya nos dará para abrir un sexto e incluso un séptimo grupo con 60 o 70 equipos, ¿no? Y esto es, esto es una, bueno, una animalada, ¿eh? porque este es uno de los, de los torneos. ¿no? Luego hay torneos individuales como el de La Gramanet, que creo que es el otro club de, de, de Cataluña, que, que en sus torneos individuales se reúne pues, entre 200 y 300 ¿no? es bueno se, se, se ha desatado la locura, ¿eh? pero aparte de estos torneos, también hay eh, otro programa de radio, que no es el nuestro, que es el Xarxa de Mar, que ha, ha impulsado una iniciativa que desde aquí, ¿no? desde Cataluña, eh, yo como mínimo echaba de menos, que era... la competición que ha creado es la Copa charxa de Mar, que es un sistema de eliminatorias con 16 jugadores, ¿no? se empieza en octavos de final, o se pasa a cuartos, semifinal y final, pero la, la, la cuestión es que es una copa dicharachera, ¿no? Que en inglés y en calidades ¿no?, el banter blitz o la que dicharachero, en el que se, aparte, mientras los jugadores juegan, tienen que comentar las partidas, ¿no?, y compartir las ideas, eh, pues esta copa se llama la hacemos en catalán y es la primera, es el primer campeonato de este tipo en catalán, ¿no? Y esto me gustaría destacarlo porque la... la al final una, una copa de este estilo, en el que los jugadores tienen que compartir sus ideas, sus conocimientos, es pues esto, una generación de conocimientos y e información que en, en nuestro idioma yo lo echaba de menos, ¿no? Y, y participé, porque el, el presentador del programa, Víctor Cuyé eh, se ayudó, ¿no? Y, y de, de los amigos de su programa, pues hizo esta selección de 16 jugadores. Yo jugué... Eh, octavos de final, que quedé que eliminado, pero bueno, eh, ahora ya toca... las veces que juegues será de, de exhibición y también comentando las partidas, todo queda grabado en YouTube y, y, y está, está bien. Y luego también, esto... tenía te, las tres cosas, ¿no? El, el, bueno, la, la, la fiebre de los campeonatos online, nuestro campeonato por equipos, el, el, la Copa Charça de y luego también, eh, una, una actividad que hice casi sin querer, que es que en, en Twitter encontré un, una usuaria que dijo ¿alguien para jugar una partida?, ¿no?, un mensaje, y, y le contestamos, caballo F3, directamente, ¿no? Entonces, ella nos contestó, eh, E6, y empezamos a, a jugar así, ¿no? Pero... era yo quien jugaba a través de, de la cuenta de Twitter de, de Cultura Scax y... Y la gracia es que no, no estaba usando el tablero, ¿no? Porque ya intuía que era una jugadora no federada y que, bueno, quizá podría jugar sin tablero. Estuvimos haciendo durante cuatro o cinco días unas esto, cuatro jugadas al día y, y, y creo que es la modalidad de agentez por correspondencia a la ciega. Y esto, el tener que ir recordando cómo estaba el tablero el día anterior, revisar las jugadas no, tirar para arriba y revisar todas las jugadas y tal, esto me mantuvo la, la mente ocupada los primeros días que, que no os lo podéis ni imaginar ¿eh? y si podéis, os, os lo recomiendo a todos porque eso que decía el, el amigo expresidiario de loncho de que el ajedrez quita mucha cárcel a mí esos días de, de esa partida me quitó mucho confinamiento ¿no? Qué bonito, Mar, qué bonito y bueno, al final eso, lo que, lo que cierra el ajedrez no esta magia que tiene que sí. te envuelve, ¿no? Sí, pero bueno, también eh, yo también soy muy, soy muy crítico, con, soy un gran divulgador o defensor del ajedrez, pero a, a la vez también soy crítico y al final eh, para nosotros es el ajedrez, pero para una persona será cocinar, para otra será leer, para otra escribir, para otra lo que sea, ¿no? y al final es eso, mientras hagas lo que te guste, pues adelante y, y a disfrutar. Gracias, Mar, por esa puntualización, ¿no? Que al final se trata eso, de buscar lo que disfrutes, lo que tú quieres hacer, lo que tal vez es bueno para mí, pues tal vez para otra persona es aburrido, ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿no? De, de, de buscar tu propio camino, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya para finalizar, eh, pues Roger, no sé, si quisieras comentarnos esto que que hablamos antes, ¿no?, de, del papel de los torneos online ahora un poco ah, sí, y sí. que nos ayudan un poco a, a, volver, a volver o a, a estar un poco en la normalidad, que tú ponías un poco, entre comillas, normalidad, ¿no? ¿Nos podrías explicar esto? Bueno, eh, mira, eh, engancha mucho con una cosa que ha dicho Marco al principio, que él hablaba de que jugando al ajedrez ha hecho muy buenos amigos, porque paradójicamente lo que la gente piense, el ajedrez es de los juegos y deportes más sociales que hay. Entonces, el éxito del, del, del torneo online por equipos refleja una realidad del ajedrez, que es que la gente quiere jugar en equipo. Porque si toda la semana pues, se hablan, oye, qué mal jugaste esta, qué bien jugaste esta, contra quién jugamos el domingo... Porque los torneos online individuales se llenan, pero lo del, lo del torneo por equipos ha sido una pasada. Porque la gente quiere ah, seguir jugando con los compañeros que jugaba antes del confinamiento. Y yo ponía eh, normalidad, entre comillas... Porque eh, en realidad es una normalidad que tampoco sabemos, es decir, cuando acabe esto, qué normalidad tendremos, ¿no? Eh, volver a normalidad, pero ¿cómo, no? Y como decía antes, no ¿vamos a cambiar esa normalidad? Eh, pues probablemente sí, porque además hoy ya se está oyendo que el confinamiento probablemente se alargue un poco más, después unas medidas, es decir, nos va a cambiar todo esto la manera de ser, por lo tanto, eh, la normalidad va a ser extraña. Pero en el ajedrez podemos encontrar, un refugio para seguir siendo con el equipo que, que éramos, ¿no? Jugando. Y, y nada más que, es decir, la gente necesita a otra gente, somos eh, animales sociales. Y, y a mí, en, en concreto, a mí la Jerez me da la oportunidad de jugar por equipos y luego, capaz, Mar, Marques también en el equipo donde estoy yo, y luego en el, en el chat comentamos las partidas y tal, y es bastante divertido. Genial, Rui, muchas gracias por hacer puntualización en esto, ¿no? En esta necesidad de conexión que tenemos, ¿no? Y que, en nuestro caso, pues, por medio del ajedrez es un recurso para conseguirlo, ¿no? Bueno, pues no sé si queréis añadir algo ya para finalizar. No, la, muchos ánimos y para adelante. Sí, sí, ánimos y, y, y paciencia, creo, ¿eh? Porque esto, no, no, bueno, dudo que se acabe en dos semanas, ¿eh? Hay algunos artículos que que bueno, van presentando las curvas de, de subida y bajada de, de, de contagios, unas previsiones a largo plazo y, y, bueno, y luego cuando se, acaba, cuando se acabe el, el estado de alarma o, o el confinamiento más duro, tampoco, bueno, sin entender mucho, ¿eh? pero tampoco me imagino a todo el mundo saliendo de golpe a la calle, ¿no? porque, porque siempre va a quedar algo allá y entonces todos otra vez... Sí. Contagiados, ¿no? Así que paciencia y. y... Ya, el, el Luis Piedraita, el de la pena ser, hacía una broma con, con el lenguaje muy buena que decía: esto no es un confinamiento, es un sinfinamiento. Sí. sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos. Os mando un fuerte abrazo virtual y gracias por participar hoy. A ti, Diana. Bueno. Adiós.